Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter de lleno con la serie... No voy a decir serie maldita, pero voy a decir serie plagiada. Y sí, eso es lo que se preguntan este, mucha gente que está muy al tanto, que compartieron, que hicieron, que escribieron libros sobre... Es este que hay mucha podría... historia de él. Mucha historia, exactamente. Y que mucho libro, porque no lo deja bien parado. Exacto. Mucha gente que está quejando, fuimos a buscar a, a muchos periodistas reconocidos que compartieron, ya sea por una cuestión laboral o que tal vez compartieron en otro ámbito con Carlos Menem y cada uno tiene su opinión. Si querés, vemos el compacto. ¿eh? Dale, no, por está, favor, está. lo vemos. Como muchas biopics de figuras argentinas, la serie de Carlos Menem no puede evitar los conflictos. La batalla por las ganancias recién comienza, alimentada por Zulemita, que firmó por los derechos de realización y dejó afuera de todo a Carlitos, Máximo y Antonella. Mucho se especuló sobre el guión de la biopic y sobre cómo se reflejaría al expresidente. Lo cierto es que salió a la luz una situación conflictiva en medio de la preproducción, el enojo de la escritora Olga Warnat por los manejos de los responsables de la serie. Warnatt es una referente del periodismo argentino y autora de una de las biografías más importantes del exmandatario, Menem, la vida privada. La periodista compartió muchos años junto a Menem y su familia. Intimidad, viajes por el mundo, largos días en olivos, fue confidente de su lema y fue la mujer que retrató al carismático político, pero también al hombre de carne y hueso con todas sus flaquezas. Según información a la que accedió Intrusos, en 2022, Mariano Varela, productor de la serie, viajó desde Miami a México para entrevistarse con la periodista. Para Warnat, esta reunión informal terminó de la peor manera porque sintió que la estaban utilizando como fuente de información para nutrir el guión de la ficción, pero sin la intención de comprarle los derechos de su obra. Es más, el productor le habría pedido pedido que firme una autorización para la plataforma de streaming cediendo la historia de su libro, solicitud a la que Warner se negó rotundamente porque no estaba dispuesta a entregar gratuitamente los derechos de su obra, fruto de años de esfuerzo e investigación. Luego de esa reunión, Warnat recibió un mensaje por parte de la producción del gigante internacional en el que le ofrecían 8 mil dólares para comprar los derechos de su libro, cifra que estaba muy lejos de recompensar su exhaustivo trabajo de investigación sobre la vida de Carlos Menem. Dijo que no al ofrecimiento y pidió que no utilizaran su obra. Por este motivo, los productores habrían decidido utilizar el libro de Gabriela Cerruti, el jefe, vida y obra de Carlos Menem, como fuente del guión. Sin embargo, él mismo tiene un punto de. El corte temporal hasta 1992 que deja afuera hechos trascendentes de la vida del riojano como la muerte de Carlos Junior, la boda con Cecilia Boloco y su segunda presidencia. ha sucedido, tenemos a Mario Solís periodista chileno que está vino gentilmente a hablar con nosotros porque vos conocés más la otra etapa del, la etapa de Boloco la también. etapa de Boloco, la etapa del misterio porque nunca quedó claro si Cecilia Boloco se enamoró realmente de ¿sabes que nos preguntamos menos. eso? sí, no, porque curiosamente Cecilia Boloco dentro de su historia todas sus relaciones públicas de pareja, porque hay algunas relaciones que no trascendieron, sí. como la que tuvo con Benjamin Vicuña, sí. todas las relaciones públicas ¿Eh? de ella... ¿Cómo no decís eso así? No sabía. ¿En qué bueno, sabía? año más? O menos. ¿No? Vicuña no dejó con tener o sea, o sea, eh En los años 2000, ¿Qué? una información que maneja gran parte de la prensa chilena, Ay, qué... es que en una gira de Teletón, Teletón es una campaña sí. que sí, se hace en ¿Eh? el país, hubo un romance... Un romance de una noche, o de un par de noches, entre y... Cecilia Oloco y Benjamín no. no, Es una bomba lo que está diciendo. Relaciones... Antes de Menem. No, sí. esto no, mucho después no, de, de mi... Menem. El graduado era chiquito, seguramente. curiosamente, claro. estas relaciones que no sí. se vinculan con figuras de poder, estas relaciones que son, no se vinculan con figuras que tengan un peso político o empresarial, sí. no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. Ah. Es por eso que Ayer siempre queda la duda. Eh, en Chile no, no le dan mayor difusión. A mí no, son me decían... muy cuidadosos, perdonen. No, que lo cuidan La mucho. La prensa chilena cuidadosa y a... Y, a y, conservadora. y conservadora. Y conservadora. Qué bueno que lo hayas dicho vos. Sí, que, pero está diciendo, está chileno. destacando algo, que él dice... Que estas cosas, que los que no tienen poder no se habla, pero sí de la gente, digo, en este caso, los vínculos no sé, vínculo políticos. Claro, claro, sí claro. se claro. Cecilia siempre busca... A Cecilia la cuidan como si fuera la reina todavía. Cuéntame, Ce Cecilia siempre busca que se haga público cuando hay una claro. relación con una figura de poder. Claro. ¿Eh? Por ejemplo, el matrimonio eso? que tiene ahora con Pepo Daire sí, sí. eh, es un empresario importante Bien. en Chile. Sí. Eh, la, cuando se vincula con Carlos Menem posterior a esta entrevista en Anillaco, sí. ella previamente había tenido un romance con Alberto Fujimori. Otra, sí, la de foto, eso sí una foto, sí. ¿Eh? Entonces siempre ella buscó que se haga conocida. Las relaciones quieren con figuras importantes. Y lo que Chile no le perdona hasta el día de hoy, porque Cecilia es una mujer amada y odiada por los chilenos. Ah, sí? Es cuando ella obtiene el cetro de mis Universo ella desecha al novio que tenía en aquel momento, Exacto. que era de clase media. Ah, sí. mi amor. Pero que es una revista, la Boloco La estás pintando como la, la malvada Pero es que lo, lo es, lo es, ah. claramente lo es y partamos de la base también que todas las relaciones que tiene justamente son con figuras importantes en desmedro, incluso de los sectores más desprotegidos de Chile. Claro. Es conocido que cuando ella obtiene el cetro de mi universo y llega a Chile, claro. ella se manifiesta contraria a las protestas estudiantiles del momento sí. cuando estábamos con un Chile en dictadura. Claro, sí, ah, sí, no, y aparte ah, dijo al sí. novio, al pobretón, que decide ¿Sí si los <risa> pobretón no quería ni esa Claro, claro. ¿Sí, vos, claro, dijo, no. claro. Ahora con el cetro te llamarás Cristal sí. máquina, ¿eh? yo le llamo que hace son un poco mejor no me quedé con esto? son un poco fuertes. esta es eh, la foto año sí, 2000 sí, sí, sí, claro sí. ella en, en el contexto de una gira de Teletón la gira Teletón es una, una figura bastante eh, particular porque sí. normalmente lo que pasa en Teletón se queda en Teletón ah, claro, me no, encanta porque son jornadas largas, largas me encanta porque es que son jornadas largas todos contra todos en realidad pero... son para los chicos que hacen Teletón no son para los chicos una no pasaba nada Claro, plata para ayudar Mica claro. Viciconte y, y Cubero se conocieron ahí en un, en un sol para el los chicos ah, pero, bueno, pero porque el teletón es como son muchas horas so el teletón es una campaña solidaria televisiva sí. de 27 horas pero ah, previo es a es eso más largo que previo a eso se hace una gira por gran parte de Chile ah, eh, ah. donde se detienen en algunas ciudades algunas ciudades que te invitan al romance ah. algunas ciudades que te pone a hablar Acá los la famosos noche. no nos acá, si no hay plata del, del, de Buenos Aires ni de por no pero no sabía yo yo pensé que claro no sabía que Hay una había una previa. previa Hay una gira para entusiasmar a la gente Para que entregue plata Y van los artistas por gran parte del país bien, Igual mira. contame una cosa porque dijiste algo interesante Que tiene que ver con la entrevista que le hizo eh, Cecilia a Carlos En Anillaco que a partir, ella se enamoró perdidamente de él en esa entrevista con él. Es que claro, hay varios elementos que se dan para el amor. De partida, a Cecilia sí. le, gust, le gustan las personas que son poderosas, sí. las personas que tienen una, una imagen que la puede también ayudar a seguir ascendiendo. Y eh, vos crees, Mario, te pregunto de tu experiencia, que digo, Carlos también le, digo, la habría utilizado a ella porque, digo, se tenía una candidatura a presidente o estaba iniciando la candidatura, había un montón de cosas que, digo, mutuamente se servían en ese momento, una nueva primera dama, claramente. ocupar ese lugar, ¿vos crees que ella quería ser primera dama de Argentina? Pero claramente, no olvidemos la ¿Ese fue su objetivo la, la fotografía de la revista para ti, uh -huh. te, te indicaba eso, sí. uh -huh. o sea, su aspiración claro. era ser primera dama, además que la figura de Carlos Menem hasta el día de hoy es muy bien recordada en Chile. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el, el gobierno de Carlos Menem fue cuando se compone la relación con Chile, que en ese ah, momento claro. estaba Eduardo Freire Vistaglia a cargo del país. Y estábamos con un momento fragmentado de, de ambas sociedades, y se logra componer, y se, nos reencantamos con el Argentina en ese momento. Y claro, pasado nosotros veníamos claro, a las Malvinas, claro, lo claro. nos claro. Fueron una herida, fue bastante fuerte para, para nosotros como sociedad. Y, me, y claro, Carlito, que era como encantador, hizo en ese momento de, sí, de embajador.